parece poquito, ¿no? ojalá... esto es todo lo que queda parece poquito, ¿no? sí, pero eso no es lo que la verdad esto es lo que nos espera por delante ¡estamos, Neo. Y todas esas montañas es la etapa reina de mañana. Hospitales. Una noche más en un hotel natural 5 estrellas. En un viejo granero hemos acampado con la tienda sin cubre tienda porque tenemos techo. Sin cubre tienda para no pasar calor. Parking cocina y el neo y aquí un servidor que os desea buenas noches mañana etapa reina tramo hospitales a madrugar para no achicharrarnos qué locura de ciudad pato, burgo donde se To slay it.